Me dejaste en este 14 de febrero, ya no creo en tu palabra, a mí no me venga con pero. Pensé que me acompañaría desde cero, pero ya tú me fallaste, prefiero quedarme solo. Tú eras quien alegraba mi corazón y me dejaste en el frío necesitando tu calor. Ahora una palabra tengo que decirte, tengo alguien que me quiere y que me enseña a olvidarte. Me fallaste tanto que creí en este amor, me fallaste tú, fue de mi corazón. Ahora, quien el testigo de nuestro amor? Fue Cupido quien flechó, ahora dice fue un error. Me fallaste tanto que creí en este amor, me fallaste tú, fue error de mi corazón. Ahora, quien es testigo de nuestro amor? Fue Cupido el que flechó, ahora dice fue un Fía error. De San Valentín, y fue que a ti te dio para ponerle fin a nuestro amor, el que acordamos que nunca terminaría. sin tener en mente de que tú me dejarías, no pensaste que mi corazón por ti ya moriría. Extraño, si te tuviera, lo que me haría fue un error de mi corazón, me lo perdonaría. Sin pensar que te día a mí me llegaría que partieras de mi brazo y siempre te recordaría. Me fallaste sin razón, ya me olvidaste, espera mi corazón. Para perdonar el error se perdona, amor verdadero no se traiciona, saben que te quiero, pila y donde quiera se menciona. A mi voz por falta de tu corazón, que me hace mucha falta cada minuto de tu pasión. Descansen pa' tu alma, no mantengo la calma. Al darme cuenta que hoy en día ya no te tengo en mi cama. Ya no te tengo en mi cama. No, no, no, no, ya no te tengo en mi cama. Hey, yeah. Me dejaste el día en que más te necesité. Pensé que me acompañaría hasta el fin.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 Ahora quien el testigo de nuestro amor Fue cupido quien flechó Ahora dice fue un error Yo te amé, lo mejor te di Mi vida te entregué Tanto que te amé Mucha falta te perdoné El cielo y la luna te entregué Cuando me sentí seguro a tu lado En otro brazo te encontré Me dejaste El día del amor y la amistad Destrozaste mi vida por la mitad, no necesito tu amor, tengo quien me da felicidad. El vacío que dejaste, que yo lo pude superar. Solo recuerdo cuando dijiste por siempre te amaré. Eres mi peluche hermoso, por siempre te cuidaré. Cuando me sientes peligro a tu lado, yo me calmaré. Cuando no estés a mi lado, ni un segundo te olvidaré. Y el 14, feliz iba a hacerte una serenata. Feliz de trabajo, fui a chequear si estaba en casa. Y cuando chequé te fuiste con otro en una jifeta. Desde ese día ya no te llevo en mi cabeza. Pachito Music, el que la pega, LP la sustancia produciendo, soba la melodía.